Ganar es una locura. No duerme y no entiende por qué lo hace. Se niega a compartir tiempo o espacio con otros en su vida. Es como un amante celoso exige todo de ustedes y lo consigue. Ganar es implacable. Si la cagas, si te acuestas, si muestras debilidad, habrás terminado. Te muestra lo mejor de ti y lo peor. Te sostiene al sol. Y te ve arder. Si logras llegar a la cima. La victoria estará allí para recibirte con los brazos abiertos. Justo antes de que te empuje fuera de la repisa para dejar espacio para otra persona. Estas son citas del libro victorioso, La carrera implacable hacia la grandeza de Tim S. Grover. Notas sobre el autor Tim S. Grover es empresario, orador motivacional, entrenador personal de renombre mundial y propietario de Attack Athletics. Es conocido por haber entrenado a algunos de los atletas más exitosos del mundo, entre los que se incluyen Kobe Bryant y Michael Jordan. El lenguaje del ganador no necesita motivación, ni de comer algo dulce, se trata de pasión, deseo y energía. No es hablar bonito, sino de hablar de lo que te apasiona y sabes cuál es tu objetivo. Háblame de cuál ha sido tu mejor trabajo y lo haremos mejor. Camina a la grandeza, donde existen obstáculos, soledad, sufrimiento, tendrás que lidiar con lo que dicen los demás, hacer sacrificios, el enojo de tu familia, de la incertidumbre, el esfuerzo, sudor y llanto. Lo más seguro es que alguna vez pierdas, te lastimes y no existe garantía de que lo que consigas sea justo. Al final la recompensa es tan atractiva y hermosa que seguiremos corriendo, tropezando, sacrificándolo todo y compitiendo hasta conseguirlo. Desafiarte a un punto donde no quieras ser desafiado. Esto trata sobre la determinación, no el glamour. No quiero que seas civilizado o educado, necesito que seas duro, centrado y veraz, aísla tu mente, confiando en tu voz interior y en tus instintos. Ganar es como un rompecabezas en donde las piezas no encajan fácilmente. Es deseo, es codicia y hambre insaciable. Ganar te costará todo y te recompensará con más, si estás dispuesto a hacer el trabajo. Tienes que estar dispuesto a comprometerte con tu propio éxito, entiende una cosa, hay un precio que pagar y tú debes pagarlo. Ganar es una maldita guerra. Esta pelea se realiza en el campo de batalla, en tu mente. Duermes con el enemigo o sea contigo mismo, conoce tus limitaciones, debilidades y miedo, y no deja de usarlos en tu contra. Llena tu cabeza de ideas, advertencias y dudas. Te quiere llenar de inseguridades y dudas. Entre más ataque más duro tienes que trabajar. Se oye eres mejor que los demás. No tiene ninguna posibilidad. Ya has ganado. Relájate, disfruta. No te tomes todo tan en serio. Tienes que detectar esas bombas y desactivarlas. Empuja y ama esa batalla porque cuando la ganes te sentirás mejor. Tienes que desarrollar fuerza mental. Una característica de la gente ganadora son muy motivados y competitivos, ese es su combustible, es lo que les quema, este combustible viene con la advertencia, precaución, no uses sin habilidades, inteligencia y experiencia extremas. Son egoístas los ganadores porque A los ganadores les importa un comino lo que piensen los demás, saben decir no y se sienten bien con eso. No tienen problemas en terminar una reunión de negocios después de 90 segundos si lo que viene ya no les aporta. No fingen que les gusta una idea por quedar bien. No se comprometen con nada menos que vean un beneficio para ellos mismos o para sus objetivos. Su tiempo y su agenda son su máxima prioridad. Pero es un egoísmo eficaz, ya que se encuentran enfocados al mil por ciento. Si quieres algo recuerda, el camino al paraíso comienza en el infierno. El trabajo para triunfar no es fácil. Tienes que cambiar muchas cosas, con las que estás cómodo, como alimentarte bien, hacer ejercicio, prepararte mentalmente. ¿Cómo regresas al paraíso después de pasar por el infierno? Te reconstruyes en algo más fuerte. Ganar requiere realmente de un trabajo duro. Si lo hace como los demás, será como los demás. Bueno hasta aquí espero que te haya gustado y si es así no te olvides de darle like. Activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video y suscribirte para apoyar el contenido. Ser el mejor significa diseñar tu vida para que nunca te detengas hasta que obtengas lo que quieres y luego sigas adelante hasta que obtengas lo que sigue. Y luego vas por más.